Antes de comenzar con la construcción de las distintas magnitudes, vamos a pararnos un segundo para hablar acerca de las unidades que utilizamos normalmente. Vamos a hablar acerca del sistema métrico decimal y del sistema internacional de unidades. ¿Qué es el sistema métrico decimal? El sistema métrico decimal es un sistema de medidas que tiene unidades cuyas unidades derivadas siguen un patrón decimal. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que se parecen a nuestro sistema de numeración, el sistema de numeración decimal. Es decir, que los múltiplos y submúltiplos, se van agrupando o desagrupando cuando llegamos a 10. El sistema métrico decimal está compuesto por dos unidades, que son las que siguen este patrón. El metro como unidad de longitud y el kilogramo como unidad de masa. Como ya sabemos, el metro tiene como su múltiplo, es decir, unidades que lo descomponen, a algunos como el decímetro, el centímetro, el milímetro, el micrómetro, y como múltiplo, es decir, que agrupamos metro y conseguimos esas unidades, como el decámetro, el hectómetro o el kilómetro. Y en la masa ocurre lo mismo. Tenemos sus múltiplos del kilogramo, que es la unidad de referencia, como el gramo o el miligramo. Pero también existen el decigramo, el centigramo, el decagramo o el hectogramo, que suenan hasta raros porque no las utilizamos nunca. No os preocupéis porque veremos cómo se construyen estas unidades y cómo se pasan de unas a otras en próximos vídeos. Posteriormente, el sistema métrico decimal se amplió a lo que conocemos hoy día como sistema internacional de unidades o sistema métrico sin más. En este sistema internacional de unidades, lo que se hace es también recoger otras unidades pertenecientes a magnitudes físicas, como son el segundo, la candela, el kelvin, el amperio o el mol. Digamos que las que están recogidas en este sistema internacional de unidades son las estándar, aunque seguro que conocéis muchas otras más unidades distintas que no son estas. Un ejemplo claro es la cantidad de unidades clásicas que se utilizaban, e incluso aún se utilizan, en algunos pueblos o sectores. ¿Y por qué utilizar el sistema métrico decimal o el sistema internacional de unidades y no utilizar las unidades que a mí me dé la gana? Pues el motivo principal es poder comunicarnos con otras personas. Estas unidades están establecidas para poder tener un sistema de referencia común para transmitir información, especialmente en territorios en los que antiguamente se utilizaban distintas unidades de un territorio a otro o un país a otro. Y aún hay casos, como por ejemplo Estados Unidos, en los que todavía se utiliza otro sistema, como el sistema anglosajón, que es aquel que utiliza pies en lugar de metro y libras en lugar de kilogramos. Imagina el lío de unidades que debería haber sido en el pasado transmitir información científica entre un país y otro, cada uno con sus unidades distintas. La cantidad de cambios entre unidades y probablemente información perdida que habría habido. Además, algunas de estas medidas, como por ejemplo las leguas, que es una unidad de longitud que, bueno, nos puede sonar, no eran estándar, sino que una legua podía estar entre 4 kilómetros y 7 kilómetros, O sea, eh, era una burrada. Esto se soluciona porque las unidades del sistema internacional están definidas mediante fenómenos físicos. Esto quiere decir que no hay error entre ellas, entre lo que significa un metro, y que no existe ningún molde que si se destruye perdamos la unidad de referencia. Por eso, recientemente se han redefinido algunas magnitudes, como por ejemplo el kilogramo en 2019. No es que haya cambiado lo que pesa un kilogramo, porque sigue pesando exactamente lo mismo que hace 15 años, pero hemos escogido un patrón que no va a deteriorarse ni a desaparecer. Y esto es todo en cuanto al sistema métrico. Ya sabéis dónde encontrarnos si tenéis dudas o preguntas y nos vemos en el siguiente.